se va a presentar fundamentalmente en la etapa de primavera, al inicio de esta, porque hay una gran cantidad de pólenes en el medio ambiente y son los responsables de las manifestaciones clínicas. Tenemos una conjuntivitis primaveral donde hay comezón de ojos, comezón este, en la nariz y también escurrimiento de eh, lágrima o escurrimiento nasal. Música Primero hacer un diagnóstico lo más certero posible con una buena historia clínica, estudios de laboratorio y su tratamiento que va a consistir en educar al paciente tratamiento sintomático y tratamiento específico. Música las mascotas dentro de casa, el perro, el gato, las plumas, pájaros o algún, eh, las alfombras y los ácaros del polvo doméstico. <música>